¿Qué me ha metido aquí? ¿Cómo que se dio para abajo el mismo? ¡Supi! ¡Okay, ¡Se mató! Ya. ¡Se acabó el ensayo! Se, ¡Se acabó el ensayo! Esto es una cafrería porque me siguen cambiando el libreto. ¡Supi, que son ustedes! No, pero no, es también importante para mí. ¡Ustedes siempre, siempre me están haciendo lo mismo! Mira, ¿sabes qué, Supi? ¿Sabes que esta es la última vez que yo vengo a decir estas cosas? Yo siempre vengo donde ustedes. Para que me ayuden y siempre es un bastilón y nunca, nunca hacer nada con mi crisis. Cuando yo los ayudo a ustedes, en todas las crisis, ¿ok? Ya. Así que ustedes que yo creo que yo voy a buscarme. ¡Ay, yo creo que yo voy a buscarme a otros chupi amigos, entonces! ¡Súper, tienes tres! ¡No! ¡Uno! ¿Qué pasará? Mírame. Nene, mírame. Ay, Dios mío, estoy, es que estoy bien para el chisme. Cuéntame cómo es eso de que ya tú no vas a ser amigo de los men, por favor. No seas chajo. Ay, Dios mío. Así mismo como lo oyes, mamá. Yo no me voy a juntar con esta gentuza. Está bien para que lo sepas. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque yo soy una gentuza. Y sabes que tú también estás en esa lista, mamá. Para o sea, gracia, tú también caíste en esa lista. ¡Muah! Yo, de verdad, yo. Yo, tu mejor amiga. ¡Ah! Pues déjame decirte que sí para que lo sepas. Gracias. Porque yo, cuando hice esta obra, era para que todo el mundo disfrutara y me ayudara en mi crisis, pero ustedes la dañaron toda. Hiciste un desastre de mi obra. Yo que hasta te di un personaje brutal. Y a ti como, como si ni te importara nada. Es más, yo me acuerdo de eso como si fuese ayer. Ayer, ayer, ayer. Y Julieta se reúne con su mejor amiga, oh, amiga Antonieta. Ay. Así mismito fue lo que pasó, lo Pero que es te de cosa, esa actuación merece un Oscar, papito. No es para tanto, bastante buena actora que soy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Se tan over. ¡Oh! Es over, over. Que no es para tanto. ¡Que no es para tanto! Oh, pues bien. claro, claro, como no es una actividad tuya, como no es una Miss Bartender 2000, ¿a quién le importa? como que? Mira, ¿A quién le importa? ¿Verdad? Claro, como yo estuve... Ese ahí... es mi título, nene. Y yo te voy a decir una cosa. Estuviste bien charra. Y tras que estuviste charra, también esa canción estaba fuera de tono. ¿Está bien? Mm -hmm. Chupi, ¿quién estuvo ahí apoyándote hasta todo momento y estuvo ahí contigo? muah ¿Quién te diseñó tu traje de gala? muah ¿Quién te diseñó tu traje típico? ¡Mua! para que lo sepas. Gracias, mamá. Y tú sabes que tú te querías ir ni que como... ni que un trapo de barra. Tú eres loca, nena. Yo te puse a ti como una botella de champán. Ah. Mira, Un paño de baja. Y es por eso... No, nada, eso se ve horrible. Por eso mismo es que yo me voy a buscar otro chupamigos. Pero es en serio que te vas a buscar otro amigo ahí me de verdad yo, ¿Sabes lo que pasa? Que yo pensaba que estaba relajando Pero estás bien over, está, está over de top ¿Pero tú sabes qué? Yo me voy a buscar otro nuevo Chupa, amigo, para que te vas, vas a buscar te vas a buscar otro amigo, serio. ¡Va a pelear conmigo, ¿eh? ¡Estoy hablando Pele en serio! ¡Ya tú verás! ¡Ya mío. tú verás que tú nos vas a conocer! ¡Dios mío! ¡Ya tú verás que tú a conocer! Deja la exageración! Mira ¿Qué? ¡Mira! Esto es sencillo Conviérteme en cebolla para que cuando me piquen todo el mundo llore. O, o te lo tengo más sencillo. Conviérteme en autoridad de acueducto o en Luma para que suban la factura y todo el mundo me odie. O te la voy a poner bien fácil. Conviérteme en pollo a la barbecue para estar dando vueltas como un pollo. Y en vez de cocinarme, me queme. Y en vez de comerme la gente, me echen a las hormigas. Me encanta verte tan feliz, me da alegría. Bien, bien contento, bien contento. Conseguí un trabajo brutal, pero fue con el alcalde, el ex alcalde de Cataño y me votaron. Ah. ¿Ah? Mira que está aquí. ¡Oh! Luiso. Sí, pero... ¿Cómo estás, Luiso? ¡Ah! ¡Oh! ¿Ya? ¡Ah! Sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasa, a este? ¿Cómo estás, Luiso? Oh, ¡Ay, como si nada hubiera pasado! O sea, como, como si tú no hubieses destruido mi chupobra maestra peleando tú con Sammy en escena. Porque las obreras sí eran familias enemigas: estaban los eucaliptos y los montecletos. Los... Chupi, no, es así, no es así para nada y eso era en personaje, no en vida real, Chupi. Porque yo me acuerdo todo lo que tú hiciste mal ese día. Me acuerdo como si fuese ayer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jul Julieta, Julieta, Cap Julieta, Capuleto. ¡Padre! ¿Qué haces con ese puerco? No, Mauricio, ¿Ah? espérate. No le digas puerco. Eso no dice puerco. ¿En dónde dice puerco ahí? Ahí no, no dice puerco. <ríe> Se paró en dos patas. No, porque está con Sammy, se ve un puerco. Mientras Romeo y Julieta se... De... ¡Vuelvan a sus posiciones! Mientras Romeo y Julieta declaran su amor, llega a su familia. Pacatap, pacatap, pacatap, pacatap, pacatap. ¡Oye! La familia Capuleto de Julieta. Vete por ahí Y la familia Montesco de Romeo. Julieta Capuleto. ¡Padre! ¿Qué haces con ese Montesco, puerco? Ajá. ¿Pero por qué sigues no diciendo no puerco? No ¡Lo saqué de puerco. ahí! ¡No dice la Después línea! ¡Dice no, solo no, Montesco! No dice ¡Lo saqué de ahí! ¡Montesco, no puerco! ¡Está en posición de nuevo! De así mismo fue que pasó, así mismito como te lo conté. Pero Luiso por favor, supéralo. Eso fue hace como dos semanas. ¿Tú vas a ir con eso? Oh. Oh. Oh. Oh. Chupi, para mí fue como si fuese ayer, para que lo sepa. Además, yo siempre los apoyo a ustedes en todas sus crisis. En todas sus crisis yo los apoyo. ¿Y dónde están ustedes conmigo? Ah? Cuando tú tuviste tu divorcio, ¿quién fue el que te ayudó? ¡Mua! Cuando todas las personas estaban diciéndote cosas y el juez te decía que tú no podías pagar con 500 pesos la luz la la. ¿quién te ayudó? ¡Mua! ¿Quién te ayudó con tu primer pago de asociación? ¡Oh! Para que tú lo sepas, Chupi, para que tú lo sepas. ¡Gracias! Oh, ¡Por eso es que yo voy a buscar otros chupamigos! ¡Ay, por favor, eso! ¡Oh! Te va a dislocar la cadera. Se, ¿no? se, va, se va a partir esa silla. Chupi, esta cadera se puede mover bastante. Ay. Eso, eso, eso de nuevos amigos, tú lo dices siempre que estás molesto con nosotros. Ah, ay, pues tú sabes que esta vez es en serio. Sí, sí, sí, sí, sí. No me digas, ¿y dónde están esos amigos? Ay, pues tú vas a ver, porque ya mismo van a llegar, ya ah, mismo vienen por ay, ahí. Pues, si eh. Aquí hay gravedad. ¿O no hay gravedad? Ah, ¿Cómo es? es? La gente que tiene pelal entre piernas, ¿eh? ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Sammy! ¡Este es Sammy! ¡Qué diablos se vestió astronauta, nene! Te, te explico ahora lo que pasa es que... Le dije una jeva, tú sabes, que es loca con los astronautas, pues que ya tú sabes es lo mío. Ajá. Y allá fuiste tú a decirle que tú eras astronauta. Bueno, realmente no. Le dije que era Joseph Acaba. ¡Ay, por favor! ¿Y quién te va a creer eso a ti? Pues fíjate, tu ex no me creyó que yo era Joseph Acaba, pero como quiera acabé con ella. ¡Ah! y tanto que lo único que te deseo es que seas un celular, te caigas al piso y termines con la pantalla hecha una telaraña. <risa> Mira, te lo hubiera creído más si hubieras llamado a Julio, porque Julio trabajó en la NASA, papito. Ay. <risa> Ay! Pues claro, ¿Qué que, pasa? claro que Claro que trabaja en la NASA, no. si él te pega los cuernos hasta en la luna. Ah! Ay. Ah! Ay! Ah! Ay! Ah! <risa> No, no nos estamos hablando y tampoco nos podemos reír juntos, así que así. Pues mira, nada, mano, mano. Esta Jeva es loca con los astronautas. Entonces yo no le dije que yo era Joseph Acaba. Yo le dije que yo era familia de Joseph Acaba, que yo era astronauta también. Y le dije, te voy a llevar a la galaxia más lejana. Y él me dice, ¿y cómo vamos a llegar allá? Entonces le enseñé el cohete. Ella me enseñó la nebulosa. Y por ahí nos fuimos hasta llegar a la Vía Láctea. Y justo cuando había terminado con Venus y me iba a jampear a Plutón, llegó el marido. Y tuve que salir corriendo y, y, y llegué aquí. Mira, Chupi. Qué bonito todo lo que acabas de decir. Gracias. Oye, tanto tiempo, hermanito, ¿cómo tú estás? Que hace tiempo como que no hablas con nosotros. Está malo, él está malo. Amalo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajo! ¡Ay! ¿Cómo es eso de... ¡Supi! ¡Ay! ¡Qué bueno cómo tú estás! Es ¡Como si no hubiera pasado nada! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué fue lo que yo te hice? ¡Oh! que los necesitaba y se fuera. Pero esto era súper importante para mí. Yo me acuerdo como si fuese ayer. ayer, yeah, ayer. Yeah. ¡Romeo Montesco! ¿Qué haces tan cerca de ese toro fresco? ¡Míralo! ¡Míralo el espeso! ¿Quién tiene más almas que yo? Pero Shupi, ¿cómo es ¿Qué? eso de que Mauricio tiene más armas Tengo que tú? Espada, tiene una espada. Tiene una espada y dos cuernos. Entonces contra una espada. ¿Qué me metió, hasta pendi? ahí llegaste, ahí, ahí, va. ahí va, hasta ahí llegaste, hasta ahí, ahí, ahí llegaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no me lo dices en la cara? Pues, ¿Qué pasó? Sí. Yo, yo lo estoy diciendo de tal manera que es como si lo estuviesen viendo de nuevo, Chupi, para que lo sepas. Sí, sí, yo sí, sí. Ay, sí, Chupi, sí. recordaste ahora, yo siempre lo apoyo a ustedes en todas sus cosas y ustedes no me pueden apoyar ni una vez, Chupi, así que no cuentes conmigo para que tú lo sepas. Gracias, ¿tú sabes qué? Yo no voy a estar diciendo, ay, no, si sí, él es mi hermano, no te preocupes, él es bien bueno, y cuando me llamen todas tus novias, Ah papito, cuando me estén llamando a tu novia, yo no voy a estar diciendo... Ah, sí, sí, él está aquí, él está aquí en mi casa. ¿Tami, verdad que tú estás aquí dentro? Pues claro que sí, pero no de la manera que te gusta. ¡Ah! No, él está aquí, lo escuchaste, lo escuchaste. ¡Nunca más te voy a hacer esto! ¡No te voy a proteger más nunca! Por eso es que yo voy a estar con mis nuevos no Ok, ¿y quiénes son tus nuevos chupi amigos? ¿Dónde están? Ay, ya mismo los vas a ver porque esto va a ser sorpresa. Oh, oh, my lord! <risa> Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acaban Se acaba, y no las pruebo. muchacho, mi lema hoy es sencillo. <risa> Estoy como chiringa. Loco que me den cabulla. Mira, y, y Mauricio escribió una moraleja. Escúchate, escúchate esto. Este, este conejito, ¿verdad? Tenía mucho calor. ¿Y qué hizo? Pam, fue y compró Limber. Pero cogió el Limber, me a chupar y no, no salía nada. Y chupaba, y chupaba, y mano, no, no salía nada, no salía nada. nada. Pido otro limber de coco. Ah, dame pa acá. Chupaba y no salía nada. O sea, otro conejito que andaba, con le dijo, chicos, que lo estás haciendo mal. Tienes que coger el limber, apretarlo, voltearlo y entonces, chupa, para que tú veas cómo, cómo vas a encontrar esa sabor. Oye, lo hizo así. Chupó pacata, y ahí sabía coco. ¿Ah, ah, ah, ah. Moraleja. Cuando chupe, empieza para adelante. <risa> Adiós. Mira quién está ahí. Dale, mira, ver ahí. Mi, pa, mi hermano Luiso. ¿Qué pasa, hermano? Oh. ¡Mira quién está ahí! ¡Mira quién está ahí! ¡Mi pana lo hizo! ¡Oh! ¡Supi! ¡Gran cosa! ¿Tú, ¿No te acuerdas? Llegaste. ¿No te acuerdas? de lo que tú me hiciste en la obra, ¿verdad? Porque yo me acuerdo como si esto fuese ayer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ¡Oh! ¡Romeo! Te dije que buscaras una doñita para el jangueo. Chupi, ¿dónde rayos dice jangueo ahí? ¿Ah? ¿Dónde dice jangueo Bueno, ayer era para darle como que más pepa a mi inventeo de jangueo, porque como que da un twist a la historia. Chupi, no le des uh -huh. un twist a la historia. Esto es un clásico. Por favor, dilo como está ahí escrito. Ok. Oh, Romeo, Romeo. ¿Qué vas a hacer con ese dedo? Daga, daga. Digo, daga. Ah, con esta. Esa. <risa> Romeo, y cuando quiera puede entrar la amiga de Julieta Ay, a decirme. Me toca, me toca. Ay, Chupi para Colmo también, no sabes cuando entra para colmo. ¡Oh! ¡Lancel! ¡Lancel! ¡Lancel! Puedes decirle a Romeo que Julieta está viva. ¡Es tarde! ¡Romeo se dio para abajo el mismo! ¡Pero, pero un momentito aquí! ¿Cómo que se dio para abajo el mismo? Okay, se, ¡Se acabó el ensayo! ¿No? Y eso fue lo que pasó así, pero, lo recuerdas, lo recuerdas, ¿verdad sí, que sí? Pero, y tú hablando de jangueo y cafrería y cosas así, cuando tú sabes que el que siempre va a janguear contigo en todos los chinchorreos... ¡Mua! ¿Quién va siempre contigo todos los domingos de road trip por esa ruta de la longaniza? ¡Mua! ¿Quién está siempre caguetiéndose con las doñitas? ¡Mua! Viste, hasta los de al frente lo saben. Bueno, o sea que te vas a poner así, igual que papo. ¿Quién es papo? <risa> <risa> por eso mismo, por eso mismo que yo me voy a buscar nuevos chupa amigos para que lo sepas. ¡Oh! Pero, Gracias. Pero Luisa, ¿quiénes son esos, esos chupi amigos? Pues ya mismo tú los verás Car, que ya mismo vienen para acá. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay, ¡Adivina que les traje! ¡Sombré! ¡Ah, chévere! Usted es loco. ¿Cuál carro que está haciendo, lo que traje fue el Inver. ¿Eh? ¿Qué? ¡Maricio! Yo yo ¡Te traje el Imbel? No. ¡No! ¡No! Sí. <ríe> pero a ti tú eres el primero. Pero... ¿Eh? Esto se derritió. Como medicina. Pero eso no es nada, eso no es nada, te lo agradezco la primera vez que me das algo. Sí, sí. Yo, yo me lo bebo, déjame, sí. dame déjame un ver. Déjame ver. Pero calor, lo ves mejor así, como líquido. Es como si fuera un jugo. ¿Listo? Mira lo que te traje. Era, era. De coco. Para los locos. Aguanta aquí. De piña para las niñas. ¡Qué rico! Y mira, los tres para ti. De frambuesa, chupen en Aquí está. Son para ti, Luisa. Para el friend, mi amigo. Carlos. Pero te voy a decir algo. Primero que nada, yo no quiero que me traigas ya nada. Porque yo tengo unos chupamigos que me traen cosas y me aprecian. ¿De qué estás hablando, Luiso? ¿Qué te refieres? ¿De qué estás hablando, Luiso? ¿De qué te refieres? me olvidaste acaso todo lo que tú hiciste en mi supobra de Romeo y Julieta? Porque si no lo recuerdas, yo lo recuerdo como si fuese ayer. ¡Ay, Dios ¿Dónde estás, que no te veo? Pues compra tú unos espejuelos y yo... ¡Para ¡Sáquen con la misma vaina! Si yo fuera transparente, okay. yo no me veo, soy Caspel. Oh, Romeo, Romeo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Oh, Julieta, Julieta, Julieta. vamos a comernos una tripleta. Eso no fue. Eso, eso no Esto así. ¡Aló, aló! rayos! No dice, no dice. No quiero, lo quiero hacer más más masa para que la gente entienda más masa, más criollo. Mamá. Te encuentras Julieta y Romeo declarando su amor. Oh, Romeo, Romeo. ¿Dónde estás que no te veo? Oh, Julieta, Julieta. Te apesta la chancornita. ¡Carlos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Ahora recuerdas, ahora recuerdas como me meriste me heriste para que lo sepas. ¡Gracias! Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? No fue culpa mía. Eso que pasó no fue culpa mía. Eso fue culpa de Linda, porque Linda no sabe actuar. Ella está over. Además, ella no se parece ni siquiera a Julieta. Es verdad, se parecía más como a Godzilla. ¿Tú ves? Se parecía a Godzilla. Hey, y todo exagerado, over, over, Carlos, over. ¡Qué ¿eh? bonito, ¿eh? Estoy avisando, loco. Está chéverito, pero hablando a mis espaldas. Un placer haberte conocido. Sigue la luz. Mira ya, dejen el show. Dejen el show. No pueden, sean tan ganos. Pueden estar haciendo un show, comadre, pero tienen razón. Te lo voy a decir aunque pienso que me vas a matar. ¿Mm? Shoopi. ¿Ah? Tú también uh -huh. me dañaste la obra sí. sobreactuando y sobreactuando. Me recuerdo como si fuese ayer, ayer, ayer. ¡Ay, Julieta en Continúen, por favor, acción. <risa> oh, oh, oh, rumba, rumba. como una garza. ¿Dónde? histriónica, Chupi, ¿qué te sucede? ¿Qué es eso? Linda, con permiso, Linda, Linda. ¡Ay, se quedó en personaje esta mujer! ¿Qué pasó? ¿Qué, chupi, ¿qué, ¿Qué rayos tú estás haciendo? ¿Iguana? ¿Interpretación? ¿Interpretación? Pues tú sabes que está interpretando, para mí parece una iguana de palo con calambre en las piernas cayéndose de una palma, Chupi, por favor, vamos, vamos. ¡Pero Chupi! No ¡Pero Sobreactuando, estás bien, over. Pero espérate, ¿y si over. me gano el Oscar? ¿Tú no sabes Ajá, si me gano pero... el Oscar? ¡Ay, el Oscar! Mamacito, el único Oscar que te va a ganar es el Oscar Meyer. ¡Mira! Así mismito fue como pasó. Si lo cuento mejor es como si lo estuviesen viendo en video para que lo sepas, Shupi. Tú hiciste un trabajo malo. Estabas over, over, over de verdad, Shupi. Ay, para eso es que yo estoy esperando a todos mis amigos porque ellos sí me van a apoyar en todas las crisis que tengo, no como ustedes. Pero ven acá, como que amigos nuevos? ¿Qué amigos son esos? Ay, Shupi, ya tú verás que están pronto por llegar. Pero ven acá, Luiso, tú vas a echar por la borda tantos años de amistad. ¿Y la, y la lleva, no ¿Y ustedes no lo se lo buscaron para que lo demás te lo ay, Dios mío pero si tú sabes tú sabes que tú fuiste mi padrino de boda ay santo fui tú su padrino de boda ahora sufre ay Dios mío sufre Supi, porque yo te lo dije yo te dije que no te casaras y te dije que no te metieras en este caso yo te lo dije es verdad tú me lo dijiste y no, no te hice caso y de hecho tú fuiste el único invitado que no me dejó con él no, mi mujer con él pero pero tú no me puedes dejar de hablar chico bueno, Lola, Chupi, Lola, lamento, Mauricio, pero ustedes me hicieron daño y ya tú no eres mi amigo cuerno. Ok, ok, Chupi, Chupi, mira, de verdad, hablas tú de sabes, tú, tú eres el que siempre... Me ayuda con los tapes, ¿entiendes? Tú siempre eres el que me ayuda en todos los revoluces en los que yo me meto. Siempre eres tú. Ay, pues, Shupi, pues búscate a otro que te ayude con esos trucos porque yo no voy a hacer. Dale, llama. Llama cuando tú te metido en un closet, Llama cuando tú estás en un baño y tú necesitas que alguien salga a buscarte porque el que siempre salía a buscarte era... ¡Mua! Para que lo sepas, Shupi, además... Es más, ¿tú sabes qué? Yo te voy a bloquear ahora mismo para no tener ninguna llamada de no. rescate. ¿Qué? No te voy a rescatar más Era. nada. Pero pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, Chupi, escúchame. Tú, tú siempre eres el que me sacaba de, de todos estos líos. ¿Tú te acuerdas? Cuando una vez te hiciste pasar por enfermero. De, de, de, de, de, de hospital, ¿entiendes? Que, que, que, que llamaste a la otra jefe y le dijiste que yo estaba encamado. Y estaba encamado, pero era con otra, pero tú, tú, tú hablaste con ella, ¿entiendes? ¿Te acuerdas la vez que te hiciste pasar por mi novio? Cuando vino el tipo encuernado, y entonces yo me hice pasar de tu pareja, tú sabes. ¿Tú te acuerdas de eso? Ay, mí? me acuerdo que te encantó, Tami, te encantó Ay, eso. Te encantó, así. Ay, sí, pero eso estaba brutal, pero lo lamento, Tammy ahora que te ayude otro, porque yo no voy a ayudar porque iba a tener mis nuevos amigos, ¿sabes cómo te parece eso para que lo sepas? ¡Gracias! Chupi, Chupi, hermanito, escúchame, tú fuiste mi primer cómplice, la primera chillería que yo hice en mi Ay, vida, ¿tú, tú sabes. Esas cosas no se borran así de la mente de la noche claro. a la mañana. Ay, de verdad, déjame buscar el file, míralo aquí. ¡Has borrado de mi mente! <risa> Lo siento, Sammy, tú eras mi amigo mujeriego, pero ya no se acabó. hizo pero, ven acá, o sea, Luiso, ¿no puedes tumbar esta amistad? ¿Tú sabes que yo, yo salía con tu abuela? No, va. No, va. Llama, déjame decirte que todavía te sigue queriendo, por favor, llámala. Pero, ¿sabes qué, Chupi? ¡Ya la, nuestra amistad se acabó! Pero, Luiso, tú eras... Tú, tú fuiste mi nieto favorito en algún momento, ¿entiendes? O sea, tu abuelo y yo te llevamos... Te compramos una taquilla para tu, pa tu primer fashion show. Te la compramos tu abuelo y yo, ¿ah? ¿eh? Que te sentaste al lado mío. Ay, me acuerdo, me acuerdo, Larry, pero ya, ya no vas a ser mi chupi, y Larry, ni nada de estas cosas. Estas cosas se acabó. ¿Lo hizo? Intentado Liso. Tú, Abel, porque... tú, Tú fuiste que me presentaste a Linda. ¡Demándalo! ¡Demándalo! ¡Demándalo! ¡Demándalo! ¡Demándalo! De ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Ah? O sea, a la verdad que ustedes son unos caripelados, no tienen consideración, yo estoy aquí. me ¿Ah? Oye, en la misma cara, no sean graciositos. Está bien, lo entiendo, lo entiendo, Carlos, pero tú tienes que entender que ya nuestra amistad se acabó y yo entiendo que yo te ayudé con Linda y lo lamento por eso, pero me hago responsable. Ahora sufre. Ay, mi madre. <risa> ¡Qué frío soy! Pero ven acá, ¿cómo que sufre? Como si eso fuera malo, que nos hayas presentado. ¿Qué te pasa? O sea, más respeto, estoy aquí, estoy aquí. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Cómo que no vas a ser más amigo de Carlos? Además, tú eres nuestro compadre. Ay, Chupit, ¿sabes qué? Yo siempre voy a ser tu compadre y voy a ser mi ahijada. Yo la amo mucho y yo siempre voy a estar con ella y todo esto, pero lo de nosotros... Si acabo de verla porque ustedes me rompieron el corazón Sin ayudarme a esta crisis Y es por eso Que ahora yo voy a traer un nuevo chupamigos. Pero, está bien, pero y entonces Miren, ¿saben una cosa? Pero me hagan. Por eso es que yo de todos ustedes, siempre he sido la mejor amiga de Chupi, porque a ustedes le quedan mal, pero esta que está aquí siempre le queda bien. ¿Verdad que tú y yo somos BFF? Ay, Chupi, tú también mm. estás en las mismas, mamá, para que lo sepas. Pero ni yo, qué, tú, ni, es que yo hice. Ni, ni tú ni Julio me dirijan la palabra porque tú estás en este mismo botecito, mm. para que lo sepas. Y ya se acabó esta cosa. Las claro. crisis se van a resolver y yo voy a resolver estas crisis Ay, con mis nuevos chupa la mamá, amigos. Mira, en verdad, a mí me da... Y me da una penita escucharlo, o ¿Saben qué? que él se cree que tiene, que tiene los amigo? nuevos amigos. O sea, que esa gente, Imagina, que, que ese, eres tan, tan iluso, o sea, es que yo no puedo creerlo, unos nuevos amigos, él no tiene nada. ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde están? están? que me, está? me, me, me da tanta pena. Choc, choc. Me da una penita, ¿Saben mirarte. Qué, ¿Saben qué? Pues están aquí, ahora mismo me acabaron de enviar un texto que acaban de llegar. ¿Ah, sí? Y míralos ahí que ya llegaron. ¿Qué? Para que ustedes sepan tenemos garras, ¿supi, garras. ¡Ay! <risa> <risa> oh, ¡Qué bueno que llegaron, mis Uy, chupi amigas! ¡Qué nena, bueno que llegaron! Llegamos, pero llegar a esta barra es un lío total. Tanta vuelta y vuelta me maría. ¿eh? Uy, Ay, tú, Mario, tú estás párate, párate, párate, ¿qué te estoy focado? Espérate, espérate, espérate. Que es el masmático. ¡Ay, chupasmática! Era una chupasmática. <risa> <risa> el masmático. <risa> Sí. ¿Qué, ¿Qué, tú me dices? Nena, ¿sabes lo que pasó? Chica, nos perdimos. Ay, no, no puede ser así. Yo le envié mi chupipín. Y nos encantó. <risa> Ay, mira, tenemos <risa> <interno> en <todo. risa> Viendo bien esta barrita, es que está bueno para hacer zumba. Oh, Cinco, 6, 7 y... <risa> Uno, dos, <risa> tres, yeah. Marie, yo me pongo... poco demasiado. ¿Qué tú me dices? ¿Qué pasa? Mira, eh, te pregunto, Chupi, en esta barra hay de beber. ¿Qué pasa? Sí, hay de beber, claro que hay de beber. Esto es una baja. Hola, un placer. Yo soy la encargada de esta baja. Mi nombre es Betty, Betty Lichu. Y para su información, yo fui Miss Bartender 2021. ¿Qué quieren tomar? Ella se cree que es mi amiga, pero ella es mi ex, ex, ex, ex amiga. Ay, sí, oh, nena, ya es el chorro. Oh, señor, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué es lo que quiere? Ella, como que no tiene gracia. Oh. No. Mira, la cosa oh, que ¿no si la cosa que mi Mira, ¿qué tú me dices? Nena, ¿sabes qué? Tú te robaste el premio de mi bartender. Lo más seguro se lo robó. ¡Oh! ¡Mírala! Oh, sí. Ella ganó. Ay, no. Mira, ah. los concursos están cada Mira, vez peor. Tú... Ay, míralo, míralo. Permíteme. No, mis que Respeta, respeta. Vamos a respetar. Tú como que eres chulita y todo, pero no sé, mejor que no hables porque tu voz es como que rough, es como que. <ríe> ¡No ¡Ay, mira qué súper gracioso! ¡No ¡Tú debes ¿sabes? ser más femenina como, como la dama! ¡Qué pavo! ¡Oh! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta! esto ¡Esta! sarcasmo ¡Esta! ¡Esta! es mamá. Todo fue sarcasmo. ¡Ay, esto, <risa> esto, esto, <risa> Hola. ¿Cómo es eso? lo que te montamos Hola. la otra? Ya, ya, venga, me voy a tener una reunión no con los men, pero con los chupamigos vengan bien. hacia acá oh, bien. Bien. Ay, sí, si, pero pues, ustedes ven esa muchacha que está allá atrás es la que yo le dije ah. de los de Julio ah. la, la que es muy inocente ¿Qué <risa> ¿Qué <risa> <risa> <risa> tú me, que, ¿Qué, tú verlo, me tú dices? <risa> <risa> pero esta esta es la de Dívalo, Julio. Chavir, Mira, te pregunto, ¿esos cuernos que tú tienes son de venado o son de búfala? ¡Ay, no, tú ¡Ay, tú la... qué, que tú muerte! ¡Ay, que tú que es ¡Ay, como de Shakira. <dalam recovery> claro, claramente, mamá, claramente. Oh, sí, pues, yo, ya yo. que estamos aquí gozando todos, quiero presentarle otras personas también. Ellos, que están ahí, son los chupamigos. Ex chupamigos que yo les conté. Para que sepan.